Bien, bueno, lo que vamos a intentar hacer es, tenemos un, un formulario medio pedorro, el cual acabo, acabamos de inventar recién Tenemos la clase cine, la cual vamos a dejar las tres películas originales que habíamos dicho Y lo que vamos a hacer en este caso también, es decir que vamos a intentar mediante un botón, ¿sí? o un menú trip Vamos a agregar un menú trip, que tiene que estar por acá Agastá el menú trip lo vamos a arrastrar arriba y vamos a armar lo que sería una barra. Por ejemplo, vamos a ponerle eh, películas o cine y acá le vamos a poner la opción agregar película. Uy, qué copado es. Así, entonces vamos a ver eso cómo se ve: cine, agregar película. Ahora no hace nada, pero ven, menú cine, agregar película. Entonces, <coughs> si yo le hago clic, doble clic, me genera el evento, en este caso, que es lo que va a hacer cuando yo quiera hacerle clic a agregar una película. En este caso podríamos hacer un messagebox.show y vamos a poner aloja. Cada eso nomás. Vamos a ver si anda. Iniciar. Menú cine, agregar película. Y me dispara el evento aloja. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Hasta ahora no hay ninguna magia, no hace nada Porque lo que necesitamos es que cuando apretemos eso Se abra otro formulario ¿sí? Necesitamos abrir otro formulario que a mí me permita generar el alta, de la, el alta de la película Para lo cual, lo que podemos hacer por ejemplo es Venimos al, al proyecto, vamos a cambiar el nombre al proyecto eh, Vamos a ponerle UI vamos a generar una nueva, un nuevo formulario ¿ves? formulario Windows Forms ni siquiera tienen que ir a crear una cosa media turbia formulario Windows Forms y vamos a poner alta alta película no, alta sí, alta, vamos a poner alta de película a ver, déjenme pensar no, form, perdón, estoy medio indeciso hoy form alta película para decir que es un formulario y no que es una clase algo ¿sí? acá tenemos el otro formulario ¿sí? el cual podemos redimensionar <coughs> lo podemos editar, bueno en fin lo que vamos a hacer en este caso, vamos a dibujarle los elementos entonces le vamos a meter en, en este caso vamos a hacer un textbox vamos a hacer ahí está, tres no esperen de mi diseño, ¿eh? o sea no hay chance de que ellos se los dejo a ustedes vamos a poner un label para que por lo menos se entienda que es cada cosa o sos, ese no vos andate, vos no te quiero vos sí? Venía acá y este label lo vamos a copiar lo vamos a pegar y lo ponemos ahí esta, listo propiedades texto este, este va a ser eh, id era este? Sí, no eh, sí id película eh, vamos a hacer que ingrese no sea nombre y este que sea eh, año, ¿no? Habíamos dicho año, sí. Año, listo. Entonces acá vamos a tener dos opciones. Podemos tener directamente el agregar película, un botón, o podemos tener otro botón que sea cancelar. Texto, agregar este le vamos a poner de nombre, una cosa es el, el texto del botón y otra cosa es el nombre del botón como se lo conoce como objeto, en este caso sería btn aceptar, ¿sí? o agregar y lo mismo vamos a agrandarlo un poquito, y lo mismo vamos a hacer en el botón 2 el nombre, btn cancelar y vamos a ir acá arriba y le vamos a poner, perdón, eso no dónde está y este le vamos a poner cancelar ahí está y ¿sí? ahí tenemos los dos botones bueno me quedaron re feo pero algo pasó acá eh... ah, ahí está al medio ¿sí? este es nuestro hermoso form inicial que es una garompa pero la intención es leer los datos de esto si ¿sí? acá adentro entonces que es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer con esto es primero tendríamos que lograr poder Manipular información en este form sí, o sea, leer los datos, poder construir algo a partir de esto. Para eso vamos a intentar hacer esto. Doble clic sobre el botón agregar, nos genera el evento que ese botón va a ser, ¿no? la funcionalidad que va a ser ese botón. Cuando yo codeo esto, o cuando yo intente levantar ese formulario, yo lo que voy a intentar hacer es agarrar todos los valores que tiene los testbox, por ejemplo. ¿sí? todos los valores que esos testbox tienen y manipularlo hacer algo con eso, ok? vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? perfecto, excelente entonces, vamos a hacer eso vamos a decir que if uno 1 .text podemos hacer tipo si, sí, tenemos uno punto test es igual igual eh, len por ejemplo es, es, es mmm, igual igual a 0 y, o mejor o oh. pero vamos a, vamos a hacer una validación repedora, esto debe de ser un método pero claramente no es para donde vamos, los métodos los pueden manejar ustedes tranqui así que esto sería los, tre los tres o los 2 textbox si no me imagino ¿no? que tendríamos que tener si alguno de ellos está en 0 lo que tenemos que hacer es un alert, perdón, un message box, se me confundieron los los lenguajes, punto .show, que diga eh, <coughs> cargar datos, cargar datos correctamente. Si eso no pasa, o sea, si no están vacíos los test box, es donde vamos a empezar a aplicar la lógica. Entonces vamos a decir... Vamos a tratar de validar si los campos que tenemos ingresados son correctos Este textbox en realidad está mal Vamos a ponerle nombres más representativos Propiedades Textbox1 vamos a hacer textbox-id El segundo Propiedades Textbox-nombre El último textbox bajo año. Así es como tenemos que llamarlos a los Sí. Si, sí. porque la... vos podés llamarlos como vos quieras, lo que pasa es que por convención en la carrera te conviene decir el tipo de dato del que es, si, ¿sí? es un mm. textbox, por eso el tb y un bajo y que hace o qué representa Yo le ponía textbox y el nombre Es lo mismo, mm. porque es, estás, haciendo, estás haciendo referencia al textbox pero eso es ah, okay. eso es no hay mi la mismo. convención de eso. No, sí, la que le guste claro. a los profesores con los que cursás. Claro, pero tipo, no por poner TXB mm -hmm. me va a poner mal, digamos. No. Pero sí que quieren que avise que primero que es un textbook. Sí, con cualquier exacto. nomenclatura. Ah, okay. Exactamente. Igual convengamos que si vos le pones Juanita y, y funciona. Y vos entendés que Juanita, lo único que te van a decir es che, el nombre no es descriptivo, pero no podés desaprobar por eso ni en pedo. A lo sumo, de un 10 pasarás a un 9, pero no pueden hacerte más que eso. No, no, claro, pero viste que también tienen en cuenta la... ¿Cómo que le viene? No, Dicen... ah, no, no pasa, ah, es la... No la pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí, es de la cátedra. Fíjense una cosa, cuando ustedes modifican algo en el, en el front, o sea, quiere decir, en el diseño van a ver que automáticamente si ustedes modifican el nombre de ese objeto o algo automáticamente se los modifica solo en el código no tienen que ir ustedes a mano a hacerlo ¿Sí? fíjense yo acá tenía test, testbox id bajo id y yo acá voy y le cambio le pongo eh, octubre van a ver que si yo voy al diseño de vuelta uh, ahí generé el load pero van a ver que ahí me lo cambio, ven octubre esto cambia solo, si ustedes lo configuran, eh, o si ustedes lo cambian desde acá, desde las tools, cambia, cambia solo, pero que me falta eh, volver a poner esto acá, id. Uf. En fin, si ya ustedes ya tienen acá las propiedades que lo cargan, no ahora vamos a decir ok, if en este caso. Eh, bueno, tienen que hacer las validaciones para que sean para que sean números, ¿sí? Yo en este caso, recuerden que todo lo toma como texto, entonces yo lo voy a transformar muy rudamente, muy rásticamente a, a entero, porque no lo voy a hacer fallar. Pero la realidad es que ustedes tendrían que validar siempre de que lo que está ingresando sea un entero, no sea un entero, o sea un entero en cierto caso, ¿sí? Recuerden, recuerden siempre... Siempre eso ¿Ve? Ok entonces En este caso, este Este método acá, podría Tranquilamente usar entidades ¿No? ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo entidades Que es esta librería de clases que tengo acá Yo la tengo cargada a nivel de proyecto La tengo cargada acá ¿Sí? Entonces todos los formularios Que yo quiera la pueden usar Con tan solo importarlas Porque yo ya la cargué ¿Sí? Por tal razón Yo voy a crear integridades Entonces qué voy a hacer con esto Yo con esto Lo que voy a hacer es que Este formulario de acá Lo que quiero que tenga Es un objeto En este caso De tipo película Película Mi película Sí, o aux película como quieran sin instanciar sin instanciar y lo que voy a hacer en este caso va a ser hacer una, una propiedad public película ¿sí? películas en realidad esto está mal botón derecho cambiar nombre y borrarle la S para que me lo cambien todos los lugares donde se usa entre ellos el formulario este que está acá, que automáticamente lo modifica solo, yo no tengo que ir a modificarlo si lo cambian así Si lo cambian ustedes a mano con un control F, un control H, lo que sea, ahí están al horno, ¿sí? ¿Me siguieron lo que dice Sí, sí ¿Sí? ¿El resto? Sí sí. Sí. sí, sí sí Bien Sí, sí, sí Entonces yo creo una propiedad que va a ser eh, retornar, obtener películas A lo que esto va a ser un get y va a retornar el aux película. Ustedes van a decir, ok, pero ¿y dónde la creas? Yo la voy a crear en este botón. Yo voy a agregar los parámetros que tengo y en base a eso voy a crear una película. Voy a venir acá y voy a decir, eh, película, película le puse, aux película, perdón, aux película es igual a new película y la voy a crear con los valores. O con los parámetros que yo tomé de los campos en este caso sería int.parse de el valor que yo tomé en el campo este de textbox por qué porque eso siempre toma texto y yo como estoy esperando un entero lo tengo que parsear. el nombre lo puedo tomar como viene vejo nombre.text. ese lo puedo tomar como viene y el último parámetro que me falta es el año y acá la peche porque acá es tb y bajo año, ahí está. Yo acá podría hacer, por ejemplo, tv in parse tv y un bajo año, perdón, tv año punto texto. Hasta acá se entiende lo que dice. Sí Sí, señor. ¿Sí? todos me siguen, agarré. Yo, eh... Lucas, si yo soy sincera. Uh -huh. No sé qué has hecho con el, con el, la propiedad. Quiero decir, esto solo con el constructor no, no podría ser. Solo con el constructor no podría ser. Tipo poner, por ejemplo, tú tienes declarada arriba película, ¿cierto? Sí, acá. Ah, claro, vale, que se llama aux película el objeto, vale. Igual, igual no sé qué has hecho en el. O sea, no podías haber puesto aux película. Igual new película y Acá. entre paréntesis construirla. Sí, lo que pasa es que yo la voy a construir solamente cuando tengo todos los valores, es decir, yo la voy a construir cuando. Sí, la, sí, la, sí la pero la... igual, sí, pero igual sin usar el, o sea, en el else, en lugar de usar el. Vale, sí, ahí estás haciéndolo con el constructor y sigo sin entender qué has hecho en la propiedad. Todavía nada. Ah, vale, ok. Yo digo, no sé por qué la pulgo. Vale, ok, Disculpa, no, no, lo que hice con No, la... no, no, está bien. Lo que hice yo con la propiedad es decir, después voy a retornar esta película. ¿Por qué? Porque piensen... Esa en concreto, claro, ese objeto en concreto. Exacto, es el único claro. objeto que yo tengo creado acá que me interesa retornar. O sea, yo creo este formulario... Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, yo creo el formulario este, ¿no? Form de altas películas. Este formulario cuando yo lo creé y lo tenga en pantalla, yo acá le voy a cargar información. Cuando yo le doy a agregar, fíjense, le hago doble clic al método agregar y lo que hace es valida que, la, que la, en este caso que la, los campos no estén en cero. Y si eso no pasa, lo que hago directamente es voy a decir, voy a construir una película en base a los parámetros que yo levanté de los, de los box. ¿Hasta me sí, sí, hasta ahí, hasta ahí entendí, no te preocupes. Exacto. Es que no, no sé qué vas a hacer con la propiedad. Tipo, bueno, me espero. <risa> no, pasa, no pasa, nada. Entonces. O sea, hasta ahí entendí, pero no sé para qué vamos a usar esa propiedad, pero bueno. Vamos a ver. Lo que sí vamos que hacer que para para un so, a hacer. Deme un segundito. Otro form, ¿no? ¿Cómo? Sería esa propiedad, es como para pasarle la película al otro form. Es para pasarle la película de un forma al otro. ah. Es que yo nunca he... <risa> nunca he usado dos falsas Bueno. Pero está muy bien, porque es la gracia. Lo que estamos haciendo acá es, yo acá tengo. Sí, hasta ahí sí. Sí, este has objeto, construido el, el objeto. Y esta película muere acá. Miento, ¿no? Claro. no muere acá. Lo que tengo que hacer acá, cuando yo tengo este, ¿cómo se dice este? Ay, me trabe. Este método, yo lo que tengo que decir es que el diálogo result de este formulario va a ser ok ¿Qué carajos es esto a ver si es este dialogresult si sí, es este no es this. This. dis.dealo result a ver si era así dis.dalo result es igual a dialogresult.ok, okay. así era esto, ahí está este todos los formularios, perdón, ¿eh? me estoy me estoy acordando mientras mientras los vamos charlando porque sinceramente no me acuerdo este objeto, este formulario lo que tiene es una propiedad que es result ¿Qué es esto? Esto lo que marca es cómo, se te, cómo terminó el, el formulario. Si yo hice lo que yo quería hacer, si yo cumplí la misión que yo tenía que cumplir en este formulario. Si este formulario en el que yo estoy parado ahora eh, terminó, digamos, terminó bien. Lo que yo tengo que hacer ahora es ir al otro formulario. No a este, perdón, sino al este que está acá. Y en el método de agregar película, yo lo que tengo que hacer es instanciar un formulario. Pero de qué tipo de formulario instancio el del form alta película? Porque es un objeto. Ahí estoy creando un objeto de tipo formulario alta película. Y usted me va a decir... Pero ese es un formulario. Sí, los formularios. Estos que están acá. Son clases también. Como son clases, este es el constructor. Esto es lo que yo llamé en esta línea de código, ¿la ven? En el agregar película del otro. Sí, sí. se entiende. Sí, sí. Entonces, yo lo que tengo que hacer en este caso, o lo que tengo que intentar hacer, es abrir el formulario, llamarlo, acá, en el formulario este, e intentar abrirlo eso. Si yo hago frmalta.show, show, así tal cual está, sin agregar peligro y me abre el otro, ¿ven? Acá lo abrió. Pero tengo disponibles los dos formularios al mismo tiempo. Esto no está bien. ¿Por qué no está bien? No está bien porque yo dependo de que cuando este se cierre, este sea operativo. ¿Me siguen? Claro, para ¿Sabe? manipular los dos al mismo tiempo, digamos. O sea, encima, ahí si tocas de vuelta, ¿sí? encima de ¿sí? agregar película, se abre de vuelta, ¿no? Claro. Bueno, pero eso lo, puede eso, lo puede, eso lo puede manejar. Eso El tema es que no, no tienen que estar operativo. Lo uno o lo otro tiene que ser alterno. Uh -huh. En este caso. Sí, tienen que ser alterno. Tienen que estar de a uno. Es decir, este formulario solamente debería abrirse de vuelta cuando. Perdón. Este formulario, el que está acá, debería ser manipulable cuando este se cerró. Porque yo no puedo, yo no tengo que volver para acá para hacer otra operación. Yo tengo que hacer el alta o cancelar, punto. Yo no puedo estar dando vueltas por el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar. Este show no me sirve. A mí el que me sirve es el show dialog. Este me sirve. Porque si yo ejecuto esto, Si yo giro ahí el otro, no me deja. Y se escucha el típico ruidito de. A ver, no, ¿lo escuchan ustedes los audios en mi. No, pero el típico ping. Pin, pin, pin, pin, pin. Es este, mira. No, no se escucha. No, no se escucha, pero se escucha, igual no lo el ¿Se escuchó? No, pero igual. Está bien, está bien. Se sabe a re violento ahora. El típico error de Windows, el típico error de Windows Ah, no lo saque, no lo saque porque se va a poner... Fúmenselo ahora Ese Es <risa> <risa> ese típico error de Windows que les sale y que les marca de que no... ¿Cómo es? De que no pueden pasar para el otro lado Esto está bien, porque yo tengo que tener la capacidad para bloquear el otro, el otro, como se dice, el otro formulario ¿Me siguen? Perdón, sí Ay, perdón que me permita la pregunta de los formularios, ¿no? Pero, uh -huh. ¿esa es la diferencia de que uno es modal y el otro no? Sí. El show diálogo es modal. Uno es modal y el otro no. No, no, no. El modal. uh ahora me confundí. Deja de pensar. Porque tenés, tenés tres tipos. Tenés tres tipos. Uno que no depende del otro, que es el que podemos mostré primero. El segundo es el que depende de, de que el otro cierre. Y el otro que vos tenés es el que está adentro. A ver, ya te digo cuál es el modal, pero vamos a buscarlo Vamos a buscarlo eh, Con, con eh, modales, ah, con show dialog Porque tengo una parte de un código que, que es de ellos Que dice agregar código para abrir ventas form en forma modal Ahí está, ese y es el nombre okay. dialogue, eh, Con form dialog Show dialog con modal entonces, perfecto Porque uno depende sí. del otro entonces tiene que ser Bien No los tengo por nombre Y les soy honesto, no repasé esto Así que puede salir muy mal Si sale muy mal lo bueno es que no me pueden bardear, así No me pueden bardear porque los estoy grabando y los puedo. Los puedo extorsionar con eso. Nada, mentira. Ah, eh, te hago una, uh -huh. una pregunta rápida, no te freno. Eh, supongamos que agregar película sea un login, ¿sí? Agregar película es un login. Yo pulsar pulsarlo... O sea, está en formulario y el botón que dice agregar película es el botón de login. Cuando yo pongo uh -huh. aceptar, eh, lo que tendría que poner ahí es un close de la ventanita login para que me abra la ventana de acceso, ¿verdad? Un hide si vas a hacer un close cerras todo, vos lo que tenés que hacer es un hide acá deberías de hacer yo... vamos a hacerlo Perdón no te quería sacar eh, tiempo porque ¿No? esta... mira sí. si vas a yo hago esto hermoso, listo, ya está si, sí, si yo hago esto, se cierra todo Mirá. porque este quedó en hide perfecto, listo, ya está pero es un hide porque en definitiva so. es lo que haces. Si haces a ver si haces un close, cuál es la diferencia ya estamos, si hacemos un close se cierra, todo. No, se, discuto, se cierra todo, se cierra todo, es el hide Olvidate. perfecto, dale, pero, gracias. gracias a vos pero tampoco es lo que necesitamos esto, lo que necesitamos es el dialog y esto que está acá, lo que devuelve es un dialog result ¿sí? es un enumerado de tipo dialog result, va a devolver lo que vale o lo que nosotros le cargamos o nosotras le cargamos a este formulario de alta cuando cuando hacíamos clic al aceptar cuando hacemos clic a aceptar estamos modificando el enumerado o se lo estamos cargando el delayado result por lo tanto estamos activando como un check que nos dice che yo acá ya terminé y quién lee eso eso lo lee el otro formulario lo lee este acá cómo en un if if dale okay, es igual igual a lo que trajo este si terminó bien entonces si terminó bien hago un alert hago un, oh dale con el alert messagebox.show terminé bien else messagebox.show me cancelaron ¿Cuándo lo van a cancelar a este formalta? Este formalta va a ser cancelado cuando yo tenga el método cancelar y en el método cancelar haga esto mismo que está acá, pero en vez de un punto oc tengo varios. Ven, cancel, yes, no, non, abort. Yo voy a usar el cancel. Vamos a probar esto cómo funciona. Tiene agregar película pasarme al siguiente no sé si se ve pero no me deja si yo acabo hago, hago por ejemplo 111 eh, así y le pongo a agregar termina bien ven se cierra el otro formulario automáticamente y esto cae en donde en el mío que es el, el este que está acá el de agregar película y me muestra terminó bien porque porque el dialog result que leyó del formulario de alta era el OK. En cambio, si yo hago lo mismo, le pongo cancel, llega el me cancelaron, ¿ven? Sí. Se ve. Y sí, ya. El resto. Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Impecable. Entonces, hasta acá, hasta acá, ven, ven cómo se maneja un poco, cómo se están manejando lo, los los formularios considerando que el formulario alta es un objeto y yo adentro de esa clase de ese objeto, la instancia de ese objeto yo le cargué una película yo lo que puedo hacer acá es tener una, un objeto de tipo película y haga tener mi peli es igual frm, frm alta punto a ver cómo le habíamos puesto a esa propiedad. No me acuerdo cómo le puse. Ah, ahí está la propiedad. Y Ahí la <risa> Ahí estoy entendiendo. La... Pasa, no me acuerdo qué nombre le puse. Obtener película. Sí, esa. Y ahí recupero la película que yo instancié en ese formulario. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí, ahora sí. Ahora, ahora ya vi. ¿Para, para qué era la propiedad? <risa> agregar película 1 Pepepe Pepe Pozo Año 2010 Yo le voy a agregar, mi peli que está acá, es una entidad que es Pepepe Pepe Pozo ID 1, fecha de estreno 2010 ¿La ven? Sí. Ahí Ahí mostra eso de vuelta del pin porque uno había preguntado recién cómo va a ¿Dónde? ¿Dónde? Lo del PIM de la del Leo de Eh... No lo había visto. Ah, bueno, cuando cuando la pinchás que te aparece, dejas ah, el cartelito ahí. Te parás sobre el objeto o la cosa que querés ver qué corno tiene. Sí. Y aparece este cartelito. Le haces un clic al pinche. Lo pinchás y te queda. Y eso te queda y lo puedes arrastrar por todos lados. Y ah, después lo agrandás de acá con el más. Lo abrís y podés, contiene todo. Y puedes pinchar cada cosa de forma individual. Hermoso, listo. Entonces ahí recuperaron la película. Película que cargaron desde un formulario. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Si ustedes ejecutan esto, a la película y le dan cancelar, como entran al cancelar, nunca instancian ninguna peli, no hacen nada. Perdón, eso quiere decir que mi mi objeto de form de alta sigue existiendo digamos siempre voy a poder voy a poder acceder no es que se destruye una vez no que se cierre el formulario no se voy a poder seguir accediendo a sus métodos y a sus propiedades y a sus etcétera exactamente el tema es que vos dejas de verlo cuando el show dialog se ejecuta esto y volvés a este formulario el otro se minimiza no se muere se muere cuando salís de este objeto, que es el scope, este método, perdón, que es el scope donde está creado como cualquier método, funciona igual vos cuando tenés un objeto, acá por ejemplo, ¿no? vamos a ver acá en el cine ¿no? yo acá, por ejemplo, te puedo decir que acá puedo hacer eh, película house eh, igual new película ¿no? Y le pongo... 1, así, y le pongo 3 de 3, 3, cualquier cosa. Este aux película, ¿cuándo va a dejar de existir? Después de que termine el constructor. Cuando se cierra el constructor, se muere este objeto. ¿Por qué? Porque se murió su scope. Se murió el lugar, el ámbito donde fue declarado. Ahora, si yo te hago esto, te mango aus acá este objeto ¿Cuándo se muere no, ahí no sería que los objetos no, no tienen eliminación que, no es, que, que es no determinista o algo así acá, acá no lo estás matando claro acá no lo estás matando dentro del método por lo tanto está a nivel del objeto del objeto cine mientras el no, objeto no, cine no, no, no, no, no, no, mientras exista el objeto cine va a existir la película Esta aus Ahora, si vos lo tenés acá adentro Mientras el objeto sin exista, aus no va a existir tampoco No va a existir nunca, solamente va a existir un ratito cuando llamaste al constructor Después se muere, porque se terminó ese subalgoritmo Se terminó esa porción del código donde le diste vida ¿Me seguís? Claro. ese constructor por defecto no deja de ser una función Se si termina la función, se, se muere. muere Exacto entonces eso es lo que termina pasando con los con los formularios pasa exactamente lo mismo porque el formulario es un objeto entonces si vos creas un, un objeto de tipo form alta sí, creas un objeto de tipo form alta película lo usás acá cuando se muere el objeto no se muere cuando vos cerras el for cuando vos minimizas o le decís el show dialog este le decís que, que te cierre la, la parte visual se muere cuando vos dejás este método, ahí se muere ¿Me seguís? Sí, buenísimo Entonces, vos perdiste como dijiste la parte visual Pero el objeto sigue vivo Por eso podés recuperar la película que cargaste adentro Y esta película que está acá Lo que estaría muy bueno hacer Es decir, voy al cine ¿No? Y acá lo que podría hacer es un eh, es un get, un set, por ejemplo, public, película, eh, grabar película, hacen un set, en donde lo que tienen que hacer es this.pelis.add y le agregan el value que está recibiendo, por ejemplo, si quisieran hacer un set. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al formulario, que es este, y ¿qué hacemos? Hacemos. Una vez que tenemos esto, a ver, para que quede claro el ejemplo, podríamos hacerlo directo, pero aún podemos hacer cine, o mi cine, no sé cómo le puse, mi cine punto, grabar película es igual a mi peli. Y eso le inserta en la lista. ¿Se entiende? Pará, pará, ¿dónde está creado mi cine? El... a nivel del formulario Perfecto. para que para que no se muera si no se muere siempre me seguís sí, sí, sí. que esto en realidad está mal también pero bueno ahora les voy a mostrar cómo estaría mejor esto así como está tapiola entonces yo una vez que cargué la nueva película yo una vez que la cargo la película Podría no llamar a este botón, porque esto es una cochinada, que ahora tengo que borrar a la, a la cochinadez. Y acá podría tener un método privado, private void actualizar lista, en el cual lo único que le digo a ese método privado actualizar lista es que me limpie el data el de grid view y me lo vuelva a cargar. ¿Por qué? Porque tengo una nueva película. Por lo tanto, que hago acá, actualizar lista. Termino de agregar la nueva película y que me actualice. Es más, esto también debería demostrarse en el form load. Pues yo ya tengo datos por defecto. Entonces que se muestre cuando se construye para que me traiga las películas que tiene. Y cada vez que yo cargo una película que se vuelva a llamar. Entonces venimos acá y ahí tengo terminator. Hermoso. Agregar película. ID 5. Nombre. Pepe contraataca, año 2011, agregar, si, ¿sí? ah, tenía un breakpoint, perdón, y eso me lo agrega ahí de vuelta, id10, la venganza de C Sharp, año 2021, agregar y me la agrega. Se ve? Eh. Ustedes están manipulando información de un formulario al otro Y listo Yo hice un, eh, un ejercicio, Lucas, de, de un modelo parcial Y que eran tres formularios, ¿viste? Y no sabía cómo volver para atrás como, hacía, como hiciste vos recién Con lo de devolver el dato de un formulario al otro Y tuve que pasar por el constructor todos los datos para usar... Eh, la instancia de los objetos adentro del nuevo formulario me volví loco lo también sacando pero bueno si hubiera sabido que se podía volver por atrás así tan fácil me ahorraba un montón de tiempo ustedes lo que pueden hacer si quieren es configurar el otro formulario por ejemplo ustedes pueden hacer que en el menú de alta esto reciba un string nombre sí por ejemplo así entonces acá lo que pueden hacer acá pueden tener por ejemplo una variable de configuración no string nombre form por ejemplo no sé entonces acá dicen this nombre form es igual a nombre esto es un constructor de cualquier objeto común y corriente ¿me siguen? Sí. por lo tanto como es un constructor de cualquier tipo de objeto ustedes en el load que no se lo hice ¿dónde está? Esto me pasa por no ponerle nombres representativo a los formularios, ¿ven? Acá, ah, alta. en el load, podía decir que this.title, ¿tiene el title? ¿Era la propiedad del título? Title... Eh, sí, creo que sí. No, ¿Eh? this title no, title. No. ¿Title solo? No me acuerdo cómo es el nombre de la propiedad, a ver, vamos a buscarla. Todo para no ir al diseño, acá. form name ¿no? Form name no, ¿no? ¿Eh, no, no eh... This.text this.text dis.text this es igual a nombre a nombre form en base al valor de esta variable yo voy a crear el formulario entonces, ahora está todo roto en diseño ah, no, en este no, en el otro acá está todo roto, acá le voy a poner el form de discord bueno, cualquier cosa discord, así, ven? Entonces estoy parametrizando la creación del formulario. Porque en definitiva, ¿esto que es? ¿Qué es un formulario? Un objeto. Un objeto. objeto. No deja de ser un objeto. Siempre lo fue. Entonces yo hago esto así. El form de disco. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Excelente. Ahí tienen más. Sí. Sí. No, de yo también no sé. Creo que hay formas más lindas de hacerlo, porque también me pasó lo mismo de, de, de simplificar todo, pasándole por parámetros eh, objetos completos eh, a, a los forms Eso es medio una práctica medio feucha, ¿no? No necesariamente. O sea, que haya tanto... No necesariamente. ¿Qué pasa si vos quisieras hacer un formulario de modificación de un objeto? imagínate lo siguiente vos imagínate lo siguiente yo voy al formulario al alta película este y yo podría esto hacer ¿O sea otro formulario de modificación no hacer el mismo porque vos puedes usar el mismo o sea vos podrías ah. hacer aus película es igual a value ¿Sí? entonces eh, perdón sea value entonces vos ya desde el vamos le cargas la película entonces, en el load de este formulario El load es este método que se ejecuta Automáticamente después del constructor Por eso lo voy a poner acá Siempre se ejecuta después del constructor Vos podrías preguntar Si AusPericula eh, AusPericula Es distinto de null Significa que vos la estás cargando Por una propiedad ¿Sí? Este load se ejecuta Después del constructor A lo mejor a lo mejor esto no conviene tanto porque yo se lo iba a pasar por una propiedad Sino que directamente se la podrían pasar por, por medio del constructor, por ejemplo Podrían hacer una sobrecarga de un constructor para que me odien Así Y en esta sobrecarga del constructor recibir un objeto de tipo película Película, eh, una peli, no sé El título, el título borramos... No, el título borremos... Dejémoselo. Entonces yo acá podría dejar string... String... Eh, título. Ahí está. Y recibo una peli. ¿Qué hago? Obviamente llamo al constructor por defecto. Para inicializar los componentes de este constructor. Pero en este mismo constructor yo podría llamar un método... ¿Sí? Que podría decir, por ejemplo, no sé... Configurarlo para modificar o bien directamente, como yo recibo una película y digo que al momento de crearse el aux película es igual a una película, yo podría preguntar: che para acá, this punto, eh, perdón, if aux película es distinto de null. Entonces claramente estoy diciendo que la película, como yo estoy recibiendo una película en el constructor y se la estoy cargando, cuando esto va a levantar todo para mostrarme todo y ponerlo en el operativo, se encuentra con que la película no está vacía. Que era lo que esperamos siempre, ¿no? Porque la estábamos llenando acá, en el aceptar. Por ende, como la estamos llenando en el aceptar, eso quiere decir que esta película ya tiene información. Entonces, ¿qué hacemos? Dis.txt id es igual a aux película punto id y, comp y cargamos todos los campos del formulario con eso tb.nombre punto nombre es igual al nombre de la película ah, acá lo tengo que castear perdón perdón eh, lo tengo que castear este en um, string pues un entero no y esto es punto text, perdón Ahí está por algo soy ayudante, recuérdenlo siempre. Esto es TV y bajo año, y esto es fecha de estreno. Punto tu string. Algo más, ahí está. Vamos a intentar hacer un modificar película, a ver qué pasa. Hasta que alguien se perdió en lo que hice. O sea, le voy a mandar una película por, par por parámetro al constructor, para que cuando yo le mando la película, mi objeto película que está acá, ya no esté en NULL. Porque esto está en NULL al momento que se ejecuta esto. Si no está en NULL, quiere decir que no entró por este constructor, sino que entró por este. Además este título se lo vamos a, a la mierda porque no sirve de nada. Solo la película. Si la película no está en null al momento de crearse ahora lo de Vario, entonces vamos a aprovechar las propiedades y las vamos a completar y también vamos a hacer que dis.botón agregar.text se iguala modificar Ah, o sea, está bien Estoy sí. configurando todo el, el layout de mi formulario que es la misma mierda porque tiene los mismos campos en el mismo en el mismo lugar pero lo tuneé un poquito para que sea modificar. Entonces, ¿qué hago ahora? Si yo me voy a mi formulario, este, acá voy a poder modificar película. Por ejemplo, le vamos a dar funcionalidad a ese botón. ¿sí? Este no recibe nada porque este le da de alta una película pero este lo que va a hacer es modificar una película por lo tanto modificar película esto sería eh, película en mi peli la necesito, no, esto lo vamos a borrar, ya no necesito más esto está bien acá ahora lo que voy a hacer es lo mismo pero voy a crear vamos a hacer así y en vez de crearlo de cero lo voy a crear con una película si, ¿sí? por ejemplo vamos a leer una película del datagrid select data grid 1selected rows esto que me devuelve esto me devuelve eh, filas. esto me devuelve la fila punto count no a ver si lo si lo ahí está, column index row index column name no me acuerdo cómo era para seleccionar ahora lo leo. Vamos a hardcodear una y después, ahora lo googleo en dos minutos y lo tengo Esto es, vamos a crear una película Manolo, no sé Ah, el año 34 Y esto debería de generarme la película Esto va a fallar porque acá estoy haciendo el código para que lo muestre Pero lo que yo quiero es ver si me descarga la película esta Ven, ya me cargó los datos de entrada y dice modificar el botón. Ya no dice más. Alta. ¿Se llega a ver? Sí, sí, sí. Lo que no me acuerdo es ahora cómo acceder a ese valor de DataGrid. A ver, ven en DataGrid. Eh, select. Lo que no me acuerdo como corno era. Tin, tin, tin. Tu usa table esto no es. Están grabando esto, ¿no? ¿Eh? Están grabando esto, ¿no? Sí. Joya, yo los dejo hasta acá, chicos. Dale. Gracias hola, por hola, todo. Por favor, un placer. Por Después sí, me sí. puedes agregar al, al otro canal que tienen. Sí, sí por además lo voy a borrar todos los canales y vamos a hacer uno solo. Ah, bueno, joya. Bueno, Mucho gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. chau, chau. Acá me acordé cómo era. Era Esto era. Va, lo ¿no? Esto es int index es igual a la, el data grid, punto, current row Punto. Eh, si no me acuerdo era index, me parece, creo que era así. Lo que pasa es que esto me, esto me vuelve el índice, yo necesito obtener el objeto. Ah, está bien, es el índice que tiene y en realidad esto lo recupero de la lista que estoy llenando. ¿Cuál es la lista que llena? Este. Get lista de películas. De esa lista de películas. Se podría usar un indexador, ¿no? Se podría usar un indexador. Yo lo voy a hacer medio bruto, pero se podría usar tranquilamente un indexador. Si haces esto, estás recuperando eh, la película que tenés cargada en el. En el. ¿Cómo se dice? En el. Ahí. En el data grid, a ver si esto funciona. Ahí está. Entonces le paso esta película y modifico esa. ¿Y de dónde obtengo la película? ¿O dónde la grabo? La grabo en aux. Eso debería de actualizar mi data grid. Ahora les, ahora les muestro que carajo hice. A ver, pues me estoy acordando. Volví al futuro, tiene que cargar. Bien, vuelve al futuro. Le voy a modificar el año. Le voy a poner 2000. A ver, modificó. No, porque no pasó la referencia. A ver, vamos a hacer esto así. ¿Qué pasa si acá hago esto? Ahí me la modifico seguramente se perdieron, así que si no les molesta lo repasamos. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Esto lo puedo borrar a la mierda, si sí, esto. Esto lo puedo. Bueno, lo puedo dejar. Esta primer parte de agregar la película, ¿alguien se perdió? No, no ver sé si lo entendí. ¿No? No yo por lo menos el resto flor claro no, no, no. estamos ¿no? ¿Están? estamos Esta estamos estamos pero qué pasa para modificar una película yo lo que necesito justamente en el concepto de modificar es que yo le mande información de algo que yo elegí porque voy a manipular la información de esos datos ¿me siguen? Sí. por lo tanto ¿Cuál es la forma que yo tengo de manipular? Estas son las, son las películas que yo tengo. Cuando yo me paro sobre alguna de estas películas, con esta línea de comandos que tengo acá, datagridview grid 1 puntes, row, current row, punto index, lo que estoy diciendo es el índice de la fila en la que estoy parado: 0, 1 ah, y 2. Si yo. No entendía. Aun, sí. Aunque yo me pare en cualquier columna, lo que importa siempre. Con esta línea, fíjense, dice que dicen current, current row. Lo que le importa es la fila en donde está parado. No importa aunque yo me pare solo en el año. Lo que importa es la fila de donde estoy parado, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy a cine. Modificar película. Y hago clic. Voy a poner un breakpoint ahí. Cine. Modificar. Fíjense que se abre el breakpoint. Y este index data grid. Si yo hago botón derecho inspección rápida van a ver que me dice cuál es el valor es 1 ven ese 1 corresponde al titanic es más si yo acá rendro punto indexar si yo claro está bien entonces cuando yo le paso ese índice que es el 1 a la lista de películas el índice 1 es este es titanic lo ven se llega a ver sí, sí. la lista es la que está cargando el data grid entonces tiene la misma info las dos ¿Sí? en realidad el data grid está mostrando la información de la lista, entonces yo ahí ya cargo una película y se la paso al constructor de la pe del form película el constructor de form película viene, instancia todos los componentes que tiene acá los botones, crea todos los botones los, los labels, la magia y después lo que hace es cargarle la película, que yo le pasé por parámetro, se la carga a mi película. ¿Sí? A la variable película que yo tengo en este objeto, en este formulario alta película. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿El resto también? Sí. ¿Sí? Perdí a Flor, ¿eh? A Flor la perdí. La perdí en combate. Perdón, sí, sí, sí. Bien el resto vos no sé quién es dios quién es Laredios? Eh, Agustín, Agustín Laredo ¿Cómo estás? todo bien? bien, eh, sos de segundo no? de segundo C? si, sí, segundo C segundo C, bien eh, qué pasa? una vez que yo cargo la película cuando sigo fíjense que lo, lo que sigue es viene a ejecutar el show dialogue cuando ejecuta el show dialogue ahí llama al load, ven? recién cuando yo llamo al dialog ahí el dialog a ese método dispara el load lo mismo también lo dispara el punto el show ¿sí? form.show o bueno frm alta punto show frm dialog disparan el load en el load yo me verifico si la película es distinta de null claro es distinta de null porque le mandé una película para acá si esto fuera un formulario de alta, el formulario de alta hubiera llamado a este constructor. Por lo tanto, nunca hubiera recibido una película. Por lo tanto, esto seguiría siendo NULL. ¿Me siguen? Sí. Sí. Al ser distinto de NULL, le cargo toda la información de la película que yo ya tengo cargado al layout. O sea, al textbox. Al a los textbox y al botón agregar le cambio el nombre para que sea modificar. Y cuando sale... Esto ya me muestra automáticamente Bueno, me carga todos los valores, ¿no? De las propiedades Esto automáticamente me muestra El formulario acá Con los datos ya cargados de Lo que quiero editar ¿Me siguen? Sí ¿El resto también? Sí, eh, igual esa de reutilizar el formulario No se me ocurría hasta cuarto año más <risa> <risa> Fue mortal entonces es más está mal el título Forma alta el título debería de ser vamos al formulario para el de modificar claro el, el nombre del registro o el nombre de, de la película claro acá debería ser this de este punto texto debería ser igual eh, formulario modificar película y podríamos hacer alguna chanchada ponerle más claro. aux nombre película la variable, ahí, sí. el la variable. Ahí está y también lo que podemos hacer es que se podría modificar cualquier cosa menos el id entonces decimos this .id enable igual false para que no me puedan modificar el id de esa película el nombre y el año pero no el id ¿Ves que yo el año no lo puedo modificar? Ahora se apagó. ¿Se llega a ver que se apagó? Sí, sí. Inhabilitado. Está inhabilitado. Yo, no o sea, read only. Está no en read-only. Read only. Está en read only. Yo no le puedo hacer modificaciones a ese campo. Sí a los otros. Entonces, de poner ese 3 en 1920. Cuando yo pongo modificar, le cambia el 1920 al campo, a la lista, en realidad. No, actual, no cambia el data grid. Hay que se lo está cambiando a la lista, ¿ven? Cuando le devuelve la película, yo la devuelvo en la misma posición de la película de donde la saqué, que es acá. Entonces ahí es donde se actualiza la lista, llamo a actualizar lista. Actualizar lista desengancha la lista del, del, data, del data Grid perdón, y se la vuelve a poner para que lo muestre. Y al volverla a poner, la actualiza. Entonces muestra una versión nueva de la lista, no queda la vieja. ¿Se entiende? Sí señor sí. ¿Y esto es sí. formularios? Más o menos este, me quedó mal. este método me quedó mal porque este es referencia le hago clic y tengo que eliminar esto para poder eliminarlo de acá, si no se va a romper el formulario Te hago una consulta, Lucas, ya es mucho pero vos antes de arrancar habías mencionado algo de MDI Sí, el formulario listo. padre, el formulario hijo? Vamos a investigarlo porque no me lo acuerdo Create me Child A ver, no me acuerdo cómo era Eran dos o tres, ac son? acá está Esto, listo, ya está Vos cuando creas un Un formulario, vos puedes hacer que hacer El formulario quede adentro Del formulario base Por ejemplo Esto va a ser muy feo ¿eh? Yo, no digan que no les avisé Yo voy a reutilizar este botón y acá voy a hacer que el frm alta, este, no el del, el del alta, quede enganchado adentro de esta instancia del formulario. Entonces voy a decir que frm alta punto mdi va a ser este formulario. Este formulario va a ser el padre, o sea, el padre del formulario que voy a abrir va a ser este formulario en el que yo estoy. Y ahí le voy a decir a este formulario que se abra. Y esto es una cosa horrenda. A ver, el formulario especificado no es un contenedor MD Container. Ah, pero me faltó algo, configurar. La propiedad. La propiedad el, ¿no? MD Container, me parece que es, ¿no? Eh, a ver, algo me está faltando en el constructor, creo a ver. Estarías abriendo, o sea, estarías arrancando con un formulario padre. Sí. No, estás... lo que estás haciendo es, eh, déjame para ver, SMD Container en el load. Estoy mirando, estoy mirando este post para que lo vean. Estoy diciendo SMD Container is True en el load. Tenemos ponerlo en el botón también es, no esto habría que poner en el load new form este es el load del padre acá cuando yo levanto este formulario debería decir acá que es contenedor tengo que decir que el padre es contenedor y que el hijo va a estar en este padre en este formulario a ver ahora si le anda si anda ves y me abre acá ¿Entendés? Es una cosa horrenda. Esto generalmente funciona cuando ustedes quieren tener todas las opciones acá. Entonces tenés como tabs. Esto lo que simula son tabs. Pasa que te podés, te podés bullar, Podés tener una cantidad inmensa, mira Y bueno, pero porque le usaste el show y no el show dialog. ¿no? Claro. Lo que tendrías que hacer es decir que si ya tenés esto en realidad no debería estar creado acá. Esto. Debería estar creado acá arriba Entonces acá que haces Lo levantas Lo levantás siempre y cuando Decís, si sí, el frm alta Es, distin es eh, distinto de null Que lo abra Si no, que no lo abra nada Eso es lo que habría que hacer Te veo que copias y pegas mucho ¿Por qué no usas el alt para mover las cosas? ¿Cómo? No, no, usas el alt y la fechita. ¿Esta? Por eso no la sabía. ¿El alt es? Sí, apretas y... el alt para arriba y no, para no abajo. ¿No? Para arriba y para ¿Ali? abajo. Claro, adi te mueves para arriba y para abajo. Es como corta y pega Sí, más o menos. Eh, este es el MD Container, o sea, lo que tienen que hacer es... Yo no me lo acordaba, ¿eh? Les juro que no me lo acordaba. De o sea, pelota igual, ¿eh? Esta parte ya ahí ya me se me cayó el cerebro. No, vos lo que haces es, en el formulario padre, entre comillas, un formulario contiene a otro. En vez de crear los formularios por separados en diferentes ventanas, sí. crea los dos en la misma ventana. Uno va a estar adentro del otro, uno va a contener al otro. Y en el modo de visualización, eh, digamos, en la ventana vendría a ser el padre y adentro van cambiando los formularios, ¿podría ser? Esto sería un formulario container, un ML Ajá. container. Mira, ¿tenés un WordPad? Sí. Acá tengo un archivo, ¿no? Que se abre. En el van cambiando las opciones. O bien si tuvieras un Word adentro de otro. O si tenés, cuando tenés, una aplicación adentro de otra. Visual Studio podría ser uno, Mira, Visual Studio es todo el Visual Studio. Es un contenedor. Y a medida que vos te desplazás entre cada una de las, de las pestañas del formulario. Vas cambiando lo que tiene el contenedor esto no, esto sería un show dialogue no miento, es un show, ¿ven? Este es un show porque yo me puedo mover y puedo volver al visual estudio y seguir programando. Este es un show. Un show dialogue podría ser, por ejemplo, abrir en opciones. Este sería un show dialogue, ¿ves? Porque yo no puedo salir, si yo no salgo de opciones no puedo volver a Visual Studio. Y después lo que son todas las clases, el cine.cs, Form, qué sé yo, es como si yo tuviera un MDI container que voy cambiando entre las solapas de lo que voy haciendo. Adentro del mismo Visual Studio. No se abre otra ventana. Ah, te entiendo. Claro, ¿Sí? laburás todo dentro de la misma... O sea, es una Mirá. ventana totalmente dinámica. Exactamente. Mira, ¿Cómo quedaría? ¿Ves? Claro, realidad tendría que... Sí, bueno, igual no se me ocurre a mí, en ese caso... ¿Puedes decir que tenga una posición fija al otro? O que no, tenés el... que volver el DataGrip, o el DataGrip o el formulario Es que en realidad, claro, el DataGrip debería estar en un EDMDI container ah. Entonces lo vas lo vas eh, pasando entre uno y el otro Tipo, mostrar lista, poner... Eh, a los... Exacto <coughs> Es eso Esos son los tres tipos de formulario, por lo menos que yo sé Que no, no, no sé más, no sé si hay más <susurra> Eh, te puedo hacer una pregunta medio nada que ver, pero si ¿Sí? no nombraste. Eh, porque en el, en el TP2 había uh -huh. una propiedad que decía que sea solo read-only. Eso es solo con un get, ¿no? O sea, sí. Read-only, sí. sí. Sí, sí, sí. También tiene las variables read-only. Claro, porque yo vi que había tipo un método algo read-only. Sí, están. Vos también te puedes poner, por yeah. ejemplo. Césarrión es la que saco con Singleton ¿Cómo? Claro, eso es lo que yo no sabía. Singleton también dijeron Ah, sí, un Singleton es lo que dice el TP Viste, y es como que dale No, yo entendí que era como una sola instancia de, O sea, como ponerle Para que ese form sea un Singleton Y solo puedas hacer un form de alta a la vez El Singleton así, ¿no? El Singleton es la... a ver, Imagínense lo siguiente Ustedes lo van a ver en un par de clases Seguramente explicado espero pero van a tener por ejemplo no no pero lo que voy a decir no base de datos ah no. ustedes tienen base de datos van a tener base de datos en un par de clases si ¿sí? las bases de datos para poder conectarse con su aplicación o mejor dicho su aplicación conectarse con la base de datos ustedes lo que van a tener que hacer es crear un objeto si ¿sí? no les voy a decir cuál es, pues ya lo van a ver pero necesitan crear un par de objetos para poder manipular la información de la base de datos y para poder conectarse no es recomendable que ustedes tengan más de una conexión abierta con la misma base de datos ¿Me siguen? eso estaría mal es un issue de seguridad eso está muy mal no está mal está no es una, eh, no, es una no es un error es un horror hacer eso ¿okay? Entonces, ustedes lo que pueden crear es un objeto singleton, que el, el singleton no es otra cosa que decir, creo un objeto, si ya está creado, no lo creo, lo devuelvo hecho, ya lo tengo previamente creado, si yo no lo tengo creado, lo creo, y listo, por ejemplo, esto a ver, a ver si me sale, ustedes tienen por ejemplo... Eh... Pues el form ese de agregar podría ser puede ser un sí. singleton, sí, puede ser un singleton en este caso por ejemplo película peli no? así como está, es privada, es una película y listo yo podría tener bueno, a mí justo acá me queda con grabar película, no? que lo vea a eh, película, grabar película, no, está bien, podría hacer public película singleton película ¿Qué es esto? que es este singleton película, este singleton película es un get en el cual yo lo que podría estar haciendo es if película como le puse acá, if peli es eh, igual igual a null lo que hago es, es peli es igual a new película bueno, no sé 2 la la la et, te creo una película y retorno película pero eso lo ejecutas una vez cuando activas la clase digamos no no no la vos lo que haces es yo, como yo tengo privado acá vos fijate yo no lo metí en el constructor a peli es más le voy a cambiar el nombre mire le voy a poner película sin deton yo tengo una película un objeto película adentro de la clase Cine Pero yo esta película la, puedo, la quiero crear una vez ¿La podría crear acá adentro? Sí, sería lo ideal Pero si lo quiero hacer a modo de Singleton Que generalmente se hace con clases estáticas ¿Sí? ¿Por qué con las clases estáticas? Porque ustedes en las estáticas no pueden manipular el constructor Entonces, qué sé yo En este caso yo tengo la película Singleton Cuando yo la quiero retornar yo pregunto que si es NULL la instancio, esto ya queda guardado acá en la, peli en la variable película, y después la retorno. Si yo la vuelvo a ejecutar este método, la próxima vez me va a preguntar que si es null, como no es null, porque este objeto cine ya la tiene como como um, instanciada previamente, de la primera vez, no la va a instanciar de vuelta, no la va a pisar en la misma película. Okay. ¿Se, ¿Se entiende? No, en concepto, música, es la misma, claro. E el concepto del singleton, entonces se entra solo una vez. La no, no entra una vez sola, es claro. Bueno, sí, entra una vez sola. O cada acá. vez que entre, entras una vez. Por hecho, esto lo podríamos hacer hasta estático. Static, película. Y acá podríamos hacer public estático, película. Ahí tendría más sentido. Entonces vos vas a devolver una película estática. ¿sí? Sí. Oh, perdón, una película estática. Vas a devolver solamente una sola película. Para toda tu, tu aplicación. ¿Por qué? Esta película, ¿sí? Lo que estás haciendo es, cuando vos quieras ir al formulario, por ejemplo, a cualquier, a cualquier lado. Yo quiero hacer, por ejemplo, acá, cine, punto, cine película Por ejemplo, ¿no? Acá. Y yo quiero cargar acá, quiero devolver una peli, una película que sea eh, ejemplo, no sé. Si yo hago esto acá, así después lo hago acá y después lo hago acá este cineton Película siempre me va a devolver la misma película porque porque la creo una vez sola mira acá es la primera vez que entra sí se llama tres veces esto la primera vez que entra va a entrar acá en el load y después va a entrar acá Voy a poner los tres Breakpoint para que lo vean así. Vengo acá, Cineton Película es la primera vez que entra. ¿sí? Viene acá, me dice: Película es este. Espera, vamos a Ejemplo: Cineton Película, Cineton es null. Y si es igual igual a null, la instancia, ¿ven? Instancia de la película la primera vez, entonces, película. Esta variable es tiene película ya que instanciada con la la la la la la la. Y sale. La próxima vez que se quiere usar esa película, que es en el load, cuando viene y la quiere usar de vuelta, van a ver que ya tiene datos, ¿ven? Por lo tanto, no la va a volver a crear, la retorno ya creada. Y si yo después voy a agregar película, cuando la quiero usar de vuelta por alguna razón, viene el mismo método, y fíjense que la retorna ya creada ¿Por qué? porque ya existía de antes en la misma película que creé inicialmente me siguen sí. esto podría ser tranquilamente no una película pues una pavada pero podría ser una variable de configuración una conexión a la base de datos ustedes cada vez que quieren hacer un insert o un select un update en la base de datos ustedes necesitan un objeto un objeto que sea el que les provee esos accesos para poder conectarse, que tenga cierta configuración del server, que tenga cierta configuración de las contraseñas y demás. No van a vivir usando ese, ese objeto constantemente creándolo de vuelta, lo crean una vez, la primera vez que lo necesitan y después ya lo usan o lo van a usar todas las veces que ustedes necesiten usarlo. Ah, para eso es el Singleton. Lo creas una vez y después lo usas las veces que vos necesites. No es que lo creas todo el tiempo. Exacto. Chao, Rus, Nos vemos. Eh, está. Ahí para lo eso entendí es el Singleton. Es un patrón de diseño. Es un patrón de diseño, que se usa una vez sola y no. no tengas múltiples instancias de ese objeto creados. Estaría claro. mal tener 10 veces creado el objeto base de datos. Claro, estás ocupando memoria RAM al pedo. Y estás... estás corriendo un riesgo de quedarte, olvidarte eh, la conexión a la base de datos abierta. La conexión de la base de datos es la uso y la cierro. La abro, claro, la uso y la cierro. Por, por lo general, el resto de las cosas que se instancian generalmente siempre se crea el objeto. Se crea uh -huh. un objeto nuevo, se crea el objeto. Claro, en este, vos podés caso, tener sola vez. este es único. Bien, conceptualmente es para... Listo. Listo, listo, listo. Ya lo sí entendí ahora, sí lo entendí. Vamos, eh, esto sería el ejemplo de cineto Acá está recontra tirado de los pelos, no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad, pero está aplicado. no vemos no, el... mañana. Muchísimas gracias, Lucas. No, vemos, monstruo. Bueno. Éxitos. Puede hacer eh, agarrar los datos, tirarlos, lo en, no digo ahora porque está re avanzado, pero los datos que vos vas cargando, lo tiras en un TXT. Y la conexión al TXT la haces una vez, y con eso la puedes hacer con un Singleton, por ejemplo. Sí, exacto. Okay. Sí. Mejor, gente. Excelente. Sí. Excelente. Lucas, tengo una, una última cosita. El parcial que nos dijiste que hagamos... Eh, ¿Esto es la... que pues, ¿sí sirve para práctica para el jueves? Sí. El ¿De segundo C? Sí, sí, sí, sí. Genial. Sí, sí, sí. Porque es el bueno. mismo modelo, es... Es muy parecido. Eh, va por ese lado. Perfecto. Bueno, clarísimo todo. Muchísimas gracias. No, pero por no, favor. Un placer. Chicos.